Bueno, vamos a comprobar cómo se crea un formulario en Google. En primer lugar tenemos que acceder a nuestro perfil en una cuenta de Google y después desplegamos las aplicaciones y elegimos formularios. Una vez que hemos elegido formularios, aparecemos en la ventana de creación de formularios donde tenemos una serie de plantillas, los formularios que ya se han creado y aquí el botón para crear un formulario en blanco. En este caso, el formulario se va a llamar Gincana y va a servir para recoger los resultados de una serie de pruebas que se van a preparar. Entonces, eh, eh, aquí indicamos... Muy bien, a continuación lo que tenemos que hacer es agregar qué grupo va a realizar la prueba, así que aquí indicamos que se seleccione el grupo y añadimos la opción desplegable. Aquí ya ponemos Grupo 1, Grupo 2, Grupo 3, etcétera, hasta 12 grupos que hay. bien para añadir una nueva pregunta o un, como es un formulario de recogida de datos, hacemos clic en Añadir Pregunta. Aquí ya podemos eh, y poner que es, por ejemplo, la prueba 1. Y como queremos que las pruebas estén explicadas mediante un vídeo, y ese vídeo queremos que esté enlazado mediante un código QR, aunque ya vemos que se podría enlazar directamente aquí, seleccionamos Insertar una imagen, elegimos Examinar, y elegimos el código QR que ya hemos creado para esa prueba tarda un poquito en subir bien ya está ahora con el botón podemos decir que nos lo centre vale. y ahora a continuación eh, cómo se va a recoger los resultados de esta prueba pues vamos a suponer que es una pregunta corta así que eh, o que tienen que pegar una url o algo así que simplemente habilitamos un cuadro de texto donde se deberá pegar la url si desplegamos aquí podemos añadir una descripción que sea eh, copia y pega la url del vídeo en el que se realiza la prueba muy bien eh, ya tendríamos la primera ahora lo que tenemos que hacer es añadir otra prueba y otra prueba y otra prueba así que hacemos clic aquí esta sería la prueba 2 podemos eh, dejar también por ejemplo que en este caso suban un, un archivo podemos pedir que se haga una foto o cualquier cosa aquí se da una información sobre la subida de archivos decimos que sí que se, se permite añadimos una, una descripción eh, vale, y podemos decir Sube la foto en la que demuestres Que has realizado la prueba Muy bien, ah, vaya que demuestres escrito Bien, y ahora eh, Podríamos bloquear y que solo se permitieran Por ejemplo, imágenes PNG, JPG, etcétera solo un, un archivo y el tamaño máximo 10 megas que es más que suficiente y así seguiríamos su, sucesivamente en la paleta podemos eh, cambiar la imagen que aparece arriba por ejemplo vamos a buscar aquí deportes y juegos y podríamos meter esta imagen y para que vaya a juego con el color de la imagen se, se actualiza automáticamente el verde pero no me gusta el verde, así que elijo el gris o elijo este otro, otro verde. Bien, eh, la configuración nos, nos permite saber si el formulario es anónimo, aquí para recopilar las direcciones de correo, si se puede responder más de una vez, eh, bueno si pueden editar después de enviar las preguntas. Son estas opciones en cuanto a la presentación, eh, permitir ver la barra de progreso que sirve para saber en qué fase de, de las pruebas te, te encuentras podríamos poner orden de la pregunta aleatoria de manera que en función de la suerte que tengas tienes que hacer primero unas pruebas o no pues lo añadimos el eh, es si fuera para eh, realizar un examen que en este caso no es no es el hecho así que guardamos y ahora si hacemos aquí en ver vemos cómo cómo se vería el formulario bien ya para terminar simplemente como se guarda automáticamente como se puede ver aquí pues sería hacer clic en enviar podríamos enviar el formulario por correo electrónico o copiar la url bien copiaríamos la url la podemos acortar y la copiamos Ahora, ¿qué podría ser interesante? Pues generar un código QR y poner esta URL en el blog de notar de la clase. Muy bien, pues con esto ya finalizaríamos la realización de, de un, un formulario en, en Google. Muy bien.